UADC informa. Calidad académica. Sara Ladrón de Guevara González, rectora de la Universidad Veracruzana, fue galardonada con la medalla Jorge Carpizo MacGregor en el marco de la celebración del 16 Encuentro Nacional de la Red de Organismos Defensores de los Derechos Humanos Universitarios, realizado en Ciudad Universitaria, Campus Arteaga. En la asamblea y entre representantes de instituciones de educación superior de México, España y Perú, así como estudiantes, defensores de los derechos humanos universitarios y público en general, la presidenta saliente de la REDU, María del Carmen Gaitán Brunet, y el rector de la UADC, Salvador Hernández Vélez, entregaron la medalla a la galardonada como un homenaje a su trayectoria. Miembros del Consejo Directivo y Consejo Universitario de la Escuela de Bachilleres Ateneo Fuente, tomaron protesta para ejercer sus cargos. La ceremonia se realizó en las instalaciones de la Biblioteca del Plantel Don José García Rodríguez, donde se contó con la presencia del rector Salvador Hernández Vélez. Por primera vez se toma protesta al Consejo Directivo y Consejo Universitario del Ateneo Fuente, con base en lo estipulado en el Estatuto Universitario, y felicitó a la comunidad universitaria por llevar a cabo un proceso democrático. Vinculación con el objetivo de brindar información a través de conferencias y pláticas sobre las mejores prácticas o los retos y desafíos que se enfrentan dentro del mercado de trabajo, se llevó a cabo el foro La Mujer y el Mercado Laboral, Retos y desafíos por la equidad dentro de las organizaciones. Desde el 2005, el Centro de Investigaciones Socioeconómicas y la Facultad de Economía realizan y promueven investigaciones en temas relacionados con el mercado laboral como desigualdad salarial, discriminación, violencia laboral, segregación ocupacional, además de brindar la consultoría a empresas en temas de rotación laboral, de salarios y ambiente. Al evento asistieron empresarios, personal de recursos humanos, estudiantes, instituciones, ONGs y público en general. La Facultad de Sistemas Unidad Saltillo, dentro de la Semana de Ingeniería, dio a conocer la liberación de la aplicación del botón de pánico UADC para beneficio de la comunidad universitaria. El rector de la Máxima Casa de Estudios, Salvador Hernández Vélez, destacó que la liberación de la aplicación móvil Botón de Pánico UADC permite brindar a los universitarios alternativas que contribuyan a su resguardo y seguridad dentro y fuera de los campos universitarios al emitir una alerta de posible situación de riesgo a contactos seleccionados por el estudiante. Para usarla deberás instalar la aplicación, la cual se encuentra disponible para descarga en la página www.uadec.mx. Deportes la Facultad de Medicina Unidad Torreón, en coordinación con el Colegio de Pediatras de Coahuila y Carreras Laguna, invitan a la comunidad en general a participar en la tercera edición de la carrera 5K Día del Médico, a beneficio del Hospital Infantil Universitario. La carrera será el 20 de octubre a las 8 de la mañana y tendrá una cuota de recuperación de 200 pesos. Las inscripciones son en el Bosque Venustiano Carranza, así como en el Hospital Infantil Universitario, ubicado en la calle Gutenberg 350 Norte, esquina con Bravo, y en la Facultad de Medicina Medicina de la UADC en la Avenida Morelos, número 900 Oriente. Más informes al teléfono 871-713-4882. Cultura. El libro La Senda del Cabrito del Chef Juan Ramón Cárdenas Cantú. ...fue presentado por el rector de la Universidad Autónoma de Coahuila... ...Salvador Hernández Vélez. La presentación fue en la Presidencia Municipal de Arteaga... ...como parte de las actividades del Encuentro Estatal... ...de Cocineras Tradicionales... ...en donde se presentaron conferencias, clases muestra... ...exposición y venta de platillos, talleres infantiles, entre otros. El rector compartió con los asistentes... ...sus impresiones sobre el libro... ...así como parte de su historia y un reencuento... ...de las comunidades donde prevalecía la ganadería caprina. La Coordinación General de Difusión y Patrimonio Cultural presentó el segundo concierto de la serie del XXV Festival Internacional de Órganos Saltillo 2019 con la participación del maestro Víctor Manuel Contreras Ruiz quien hizo gala de su talento artístico al interpretar en primera instancia Procesión y Saeta, Aspiración y Chacona, temas de Jesús Estrada. Además interpretó temas de los compositores Román Noble, Agustín Mejía, Adrián Rojero y Jesús López. Los conciertos continúan los jueves de octubre a las 20 horas en la Catedral de Santiago de Saltillo. Universidad Autónoma de Coahuila. En el bien, fincamos el saber.